Con el viento va a descanso de la lluvia sobre el bronce renegrido monumento. De la cabeza al pie, desde el brazo levantado hasta la cima en el pretín. Que todo, es. todo pasa, todo trapo por la calle, la metrópoli en su ritmo danzarín. Va pintándose de ruidos y murmullos Caprichoso aguanta el gris Los colores que se meten prepotentes A ganarle de una vez De buena vez Y aunque dan vías Y pasan tranvías Menos tirado. Pasa todo trago por la calle. La metrópoli en su ritmo danzarín va pintándose de ruidos y murmullos. Caprichoso aguanta el gris y los colores que se meten prepotentes. A ganarle de una vez, de buena vez. Rápido la doña, sofocada, se apanica con un diario amarillento Rumorea y habla sola de la vida Dueña por última vez, dejo un arte de reojo Disculpándole al David su desnudez Y aún quedan vías y pasa tranvías. De los tiradores que cuelgan los troles y aunque dan vías y pasan, pasan tranvías de los tiradores que cuelgan los troles y aunque dan vías y pasan tranvías de los tiradores que cuelgan los troles y aunque dan vías y pasan tranvías de los tiradores mm